manteniéndonos eh, invertidos y manteniendo la calma y estando al lado de los clientes. ¿no? Eh, por el lado de, la, de las carteras de, de fondos que recomendamos, eh, esa ha sido la principal eh, postura, eh, ya que eh, al hacer, bueno, eh, también al hacer traspasos de fondos, hacer cambios en las carteras de fondos, realmente no vas a coger el timing de mercado y actualmente, dada la elevada volatilidad, es imposible con, con fondos coger ese timing. Así que, eh, y también, bueno, pues un poco por el escenario, esperar cómo se desarrolla todo. Por el lado del asesoramiento de, del fondo de, de Alaja, eh, pues como te comento también hemos estado equiponderando ponderando lo, los sectores y bueno, pues eh, aprovechando a lo mejor eh, algunas eh, posiciones que ya teníamos reforzándolas como es el, el, el sector de, de recursos básicos y de materias primas, pero básicamente mantener la calma y mantenernos las inversiones que teníamos, confiando en las, en las inversiones que, que hemos realizado.